De cursar, eh, la verdad que me pareció eh, muy o sea, interesante hacer el curso eh, porque, si bien o sea, sabemos de todos estos temas que venimos trabajando, siempre te queda un, algo en el aire que este curso es como que lo termina de cerrar. La verdad que ha sido muy buena la experiencia porque, bueno, por primera vez ya se puede usar igual la sala de informática para lo que somos estudiantes de arquitectura en principio y bueno, y el trabajo en sí del curso de conocer bueno, nuevos formatos o nuevos software para trabajar Es bastante lindo, hemos aprendido bastante el pasado ha sido lindo en sentido es práctico de venir, eh, repasar, digamos, aprender, repasar y luego hacer un práctico eh, para la presencial, no presencial y está bueno, porque uno tenía que explicar después lo que había aprendido en el no presencial Ah, como si se le explicaba a otra persona que no conocía el programa. Es eh, enriquecedor eh, hacerlo de forma más presencial, que como se daba el curso antes, que no era obligación venir a, a todas las clases. Mira. La verdad que me pareció muy interesante y más que nada a mí me costó trabajar Librecar porque es como que se trabaja de una manera diferente y nunca lo había trabajado, siempre estoy acostumbrado a tocar y la verdad que valió muy, o sea, mucho la pena porque me sirvió. Así que bueno, puedo decir que tengo una base ahora de poder trabajar en el Libre Calle y, y en todos estos programas que hemos estado viendo. Así que la verdad es muy interesante. La verdad que es una linda iniciativa demostrar de que la facultad puede darnos programas que están en el acceso para todos nosotros y no, no los conocía, por ejemplo, los programas. se fue como me sorprendió bastante. Sí, me gustó mucho porque fue muy rápido, teníamos trabajo práctico, la bibliografía, los tutoriales, eh, valió mucho la pena y lo bueno que tenía también es que hay unos tutoriales que están cargados, entonces vos si tenías una duda de algo podías meterte, descargarlo y fijarte cómo puedes resolver el problema que te presentaba. Bien, genial, bastante simple y bastante bueno lo de la carpeta de, dro de drogas. Sí. me parece muy bueno conocer otros programas, eh, aparte de lo que ya sabíamos. Sí, mucho porque bueno, eh, hay uno de los software que trabajamos que por ahí yo era muy básico lo que trabajaba y bueno, con el cursado he aprendido otras cosas que no conocía. En realidad me, me enseñó también eh, comunicarme más con mis compañeros, porque si bien yo sé manejar muchas cosas, hay algunos que no y me ayuda también a explicar. Sí. Sí, porque me llevó a buscar otro programa, me llevó a ver que nos era, estábamos muy encastillados. Eh, en realidad, no, en realidad lo que sería, que esto no debería ser un, un requisito, debería ser una materia de cruzado, ¿eh? <risa> sería muy necesario